Hola, no no soy Leila, soy Gaby, porque la verdad que estaba, estaba, estoy acá con Leila y está como bastante conmocionada. Perfecto, ¿y vos cómo estás Gabriel, el papá de la cumpleañera? ¿Cómo estás? Eh, bueno, la verdad que también, también conmocionado por todo esto, No, no. En, en, en, ni en la película más bizarra se me ocurrió que iba a terminar sí. el cumpleaños de mi hija así. Sí, la verdad que sí, nadie hubiera nadie hubiera imaginado que esto podía pasar realmente. Gabriel, antes que nadie, como para tener un panorama general, ¿ustedes alguna vez ya habían tenido un enfrentamiento con Cintia Fernández? Digamos, ¿había algo antes de esta situación? No, no, cero. cero. Cero, vecino, reviento, buena onda, todo perfecto. Ella tenía una relación cordial, no de amistad, pero cordial, y hija sí, así, una relación bastante estrecha con las nenas de ella, que quedaba a dormir en su casa y todo bien. Sí. Todo re bien. Y todo re bien. Bueno, ahora, Gabriel, vos que ya sabes todo, digamos, ya todos sabemos la película completa, contanos, por favor, cómo se dieron los hechos. Bueno, la realidad es que yo yo eh, estaba en el interior de la casa y en la cocina, arriba, en la en, eh, en la cocina, y cuando salgo veo entrar a toda la gente del jardín para adentro, con tosiendo con con los ojos rojos, este, un caos total, eh, y salgo a buscar a mi señora y en ese momento ella está hablando con, con Cintia, eh, tratando de calmarla, de tranquilizarla, de que, de que lo vamos a solucionar, de que se quede tranquila, de que va a estar todo bien, pero que por favor se retire porque estaba arruinando el cumpleaños. ¿Pero estaba dentro de tu pro propiedad, Gabriel? Sí, sí, sí, cuando Leila... La, ¿En qué estaba parte? ...estaba adentro de la propiedad, había, había cruzado la tranquera, estaba insultando a, a uno de los chicos. Es decir, en la parte del parque, del jardín, ¿cómo es la entrada sí. de tu casa? Sí, sí, sí, en el jardín, adentro del jardín. Ella ¿Insultando a estaba... un menor? Que estaba insultando a un menor. Estaba insultando a un menor. Ahora, entonces ya había rociado el gas pimienta, la gente estaba, eh, bueno, eh, congestionada por toda esta situación... Leila, tratando de calmarla, ¿qué pasó luego? Exactamente, bueno, lo que, lo, un poco lo que ya sabemos todo, digamos, empe, empe, empezamos a hablar con, con, con la gente que realmente estuvo ahí, y que, bueno, que ella empezó a, a rociar ese gas pimienta a los chicos que estaban ahí cercanos, que, que nada tenían que ver igual con los chicos que, que hicieron esta travesura, sí. y y les arrojó muy cerca a este chico Pedro puntualmente, sí. a otra gente que andaba ahí cerca, Pedro le dijo, yo no tengo nada que ver, por favor, ¿qué, qué estás haciendo? Se da vuelta, ingresa a la, a la adentro nuevamente y le sigue rociando con con este gas, y bueno, y después el, el gas obviamente se, se propagó y afectó a todos los invitados. Hubo algún Arriba. llamado, disculpa la pregunta, vamos un paso anterior, ¿Hubo algún sí. llamado de Cintia para con... Respecto a esta fiesta, ruidos molestos que excedían, digamos, la reglamentación no, no, del no, no, barrio. Eh. No, no, no, no. Pero eso no me consta a mí y creo que no hay ningún registro de nadie que se haya quejado previo al incidente. ¿Pero ustedes ah. habían visto los mensajes que ella puso en el grupo de, de seguridad? No, no, no. Yo me entero de todo cuando veo a mi señora con Cintia afuera. Claro. Es una travesura ir a patear una puerta, porque lamentablemente lo que eso desembocó en todo lo que vino después. Sí. Está todo mal, desde el vamos está mal, que vayan a patear la puerta, que Cintia salga y tire con el gas pimienta, todo es un desmadre de algo que no hay que justificar en ningún aspecto. Eso, digo, ¿ustedes consideran una travesura ir a patear una puerta? No, lo que yo te estoy diciendo, para que también quede claro, es que bajo ningún punto de vista sí. estoy justificando el acto de la pateada de puerta. Claro, claro, Listo, Totalmente. está bien era no, la no, pregunta. El tema, es, el tema hay... es si la reacción es este, acorde o es desmedida... A, a, los, a los hechos, pero bueno, claro. también hay que ver qué sintió eh, Cintia Fernández ¿qué, ¿qué, pensás, qué, ¿Qué pensás, Gabriel? ¿Qué, qué te gustaría que, que pase con toda esta situación? La verdad es que lo, yo lo único que quiero digamos, y, y la intención nuestra original fue ir a testimoniar lo que sucedió esta noche nada más, testimoniar lo que sucedió para que, para que se sepa lo que pasó. Yo di mi punto de vista, mi familia dio su punto de vista, los invitados dieron su punto de vista sí. de lo que sucedió, nada más. no hay A ningún... ver, Gabriel, nos pasa con Leila, ¿no? Sí, sí, ahí te paso. Porque... Dale, ga dale, Gabriel, gracias. ¿Tiene, eh, tiene algo para decir, gracias. Hola, Leila. Hola. Hola, Leila, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Qué situación, Leila? Por favor, seguro que... Si había algo que no estaba en tus planes era terminar en televisión contando este episodio no. espantoso. ¿Cómo definirías lo que pasó el fin de semana, Leila? No, es, es, yo todavía sigo viviendo una película que no, no me la imaginé jamás. ¿Cómo se arregla todavía esto? sigo angustiada, todavía hablo y lloro, es... Eh, claro. No sé, no, no sé. ¿Y tu hija cómo está, la cumpleañera? Está, está bien, ahora está bien... Eh... Nada, se, primero se angustió mucho por Cintia y porque le rompieron la puerta. Sí. Eh, después, nada, se enojó con los chicos, pero después uh -huh. habló con ellos y los chicos les pidieron todos disculpas. Después estuvo muy mal por cada uno de los que se iba enterando que estaban afectados. Claro. Eh, y después tratamos de sacar lo, lo lindo y lo bueno que fue la contención que tuvo de sus amigos y... Nada, tratar de, de encontrarle algo positivo a todo esto, que fue eso, el cariño de sus amigos. Leila, ¿qué dijo el chico que pateó la puerta? ¿Apareció? Dijo, sí, fui yo, sí. me hago responsable. Sí. Y se... ¿Apareció el no, chico? No, sí, claro que apareció. Enseguida, pi... no cuando apareció en mi casa, no, yo no lo volví a ver. De me, adentro de mi casa, la verdad que estaba con los otros chicos y nada, después de que se soplaron las velitas se fueron todos. Puede haber sido un chico del barrio, te pregunto esto porque me, me pregunto yo, ¿por qué, aguardame Leila, ¿por qué eligió ese invitado, esa casa en una urbanización de más de 100 casas? ¿Por qué una que no, est no estaba pegada a tu casa, sino que era la otra? A ver. Digo, si había circulado que era la, la casa de Cintia... No, no, no, no sabían que ahí vive Cintia. La primer casa que yo tengo, eh, mi casa es una esquina, entonces del lado de atrás de mi casa, que es la que está más cerca de Cintia, tengo una casa nada más en el medio. Esa casa no hay gente, yo no le pregunté si pateó primero en esa o no, pero no hay nadie, es está oscuro, están las luces apagadas. Eh, no sé si patearon antes en esa o no, pero la segunda ya era la de Cintia. Pero el chico no sé fue se, feliz, digamos... Tampoco, no le pregunté. Claro, como que fue el muy chico, directo a esa casa. El chico se identificó, pidió sí, disculpas, sí. se responsabilizó, eso es lo que, lo que quiero saber, Leila, que con no no nosotros, me quedó claro. Fue al otro día, sí, con nosotros sí, con Tay sí, yo hablé al otro día con los padres, sí. enseguida se hicieron cargo de todo no, eh, y me pidieron disculpas, están recontra presentes. Ah, ok, ok, ok. De hecho, la, de hecho, yo a Cintia en el momento le dije que me iba a hacer cargo de todo sin saber que los chicos eran de acá, porque yo no tenía idea. Esa me dijo, son de acá los que vinieron y me patearon. Mm, dije, sí. y son de acá, me hago cargo de todo, no te preocupes. ¿Leila? Al, 8 de, al otro día, 8 de la mañana, yo ya le estaba consiguiendo el cerrajero, le pregunté sí. si quería que se lo arregle ese mismo día, esa misma hora, y me dijo que no, porque no iba a estar... Le claro. dije más tarde va a haber alguien voy yo con alguien te lo arreglo no Leila domingo tampoco bueno fuimos en el horario y el día que se quiso arreglarle todo perfecto Leila escúchame eh, vemos las imágenes mientras vemos las imágenes del chico pateando la puerta cada vez siento sí. que es una patada más suavecita digamos cómo pudo haber escalado todo a este a este lugar en donde sí. estamos eh, y justamente tenemos el audio del carpintero que la va a jugar de perito, ¿verdad? En esta situación y lo escuchamos. A ver, ¿qué dice el carpintero que vio la puerta de Cintia Fernández? Sí. Adiós. Si esa chapita, el, el tornillo de abajo, hubiese estado firme, atornillado como tendría que haber estado, no se hubiese roto nada. La causante es el tornillito, ese chiquito, uno cortito, que no daba... No atornillaba, estaba flojo. Yo por eso le puse uno más grande, uno más largo, para que llegue a apretar. El que hizo la puerta, el que puso la, el picaporte, se ve que para tapar los agujeritos, porque cuando ahí le metió máquina de agujerear para calar, caló de más y quedó eso muy finito y por eso quedó débil. Y se ve que le puso masilla para tapar los agujeros que quedó y después pintó todo de negro. Pero no es que con la masilla pegaron la madera, la madera no es que está, no estaba rota, se rompió por por, por el sacudón, pero estaba muy débil por, por, por esto que ya te digo, porque estaba mal mal hecho. La síntesis es que el que le puso ese picaporte se lo puso mal. Por eso con esa, con esa patada se rompió. Disculpen, chicos, pero es gracioso. O sea, Tenía una puerta mal puesta, no sé, lo entiendo. Muy flojita que la puerta. La responsabilidad es del que le arregló la puerta.